Mis amores, les tengo una sorpresa. ¿Qué cosa? Les compré el celular que ustedes tanto querían. Mira, mi amor, a ti te compré este. Cuando me llegue un mejor paguito, te compro algo mejor. ¿Sí? Mi reina, y a ti te compré este que es de alta gama. ¿Alta gama? O sea, esta porquería le llama alta gama. Si me va a dar algo, deme algo que valga la pena. No estas cochinadas de segunda. Mi amor, ¿cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Ya almorzó? Sí, ya almorcé. Mi amor, yo sé que usted está enojada conmigo, pero le prometo que voy a conseguir un dinerito extra para comprar el teléfono que usted tanto quiere. No prometa cosas que no va a cumplir. ¿Sí ve? Ese es el problema de haber nacido en una familia pobre, donde no tiene ni siquiera para darle un teléfono a uno. Miserable. Miserable. Mira, mi amor, desayuna. ¿Qué? ¿Usted cree que yo me voy a comer esa cochinada? Ya estoy cansada de comer arroz con huevo. Yo me merezco algo mejor. Ay, mija, yo no sé cómo uno de madre se aguanta a sus hijos. ¿Qué le pasó, mija? Cuénteme. Usted vio que en estos días nos pagaron la liquidación. Sí. Y les compré los celulares a las niñas. Pero la menor, no, que quería uno de alta gama. Uy, no, mija, es carísimo. Ay, mija, eso vale por ahí de 3 a 4 millones. No. ¿De dónde voy a sacar yo toda esa plata? No. ¿Y sabe qué? Eso no es nada. Está toda rebelde, no me quiere hacer caso, me contesta feo. Le digo la verdad, mija, yo ya no sé qué hacer. Ay, no, mija, le no. tengo la solución. Tráigala a trabajar para que ella vea cuánto vale el teléfono que ella quiere. Vea, este es el mejor psiquiatra que hay. Aquí va a aprender el valor de las cosas, mija. ¿Usted me dirá? Sí, puede ser. Ay, amiga, ¿y entonces qué va a hacer para las vacaciones? <risa> amiga, pues estar encerrada, como siempre. Ay, no, pídale permiso a su mamá y nos vamos para la finca de mi papá. Ahí hay piscina y de todo por hacer. ¿En serio, amiga? Sí. No, pues yo le digo a mi mamá y de una. ¿En serio? ¿Seguro cuento con usted? Obvio, sí. Bueno. Chao, amiga. Mañana. Mañana viene por mí, ¿o yo? Sí. Bueno, niñas, como ya salieron a vacaciones, usted, Valentina, me hace un favor. Me colabora con todo lo de la casa. ¿Sí? Bueno, señora. Bueno, mi amor. Y usted, Karen, a partir de mañana se va a trabajar conmigo. ¿Qué? ¿A usted qué le está pasando? Qué pena, pero yo mañana me uh -huh. voy para una finca con mis amigas. Pues a mí me da mucha pena, pero mientras usted viva aquí, la que manda soy yo y mañana nos vamos a trabajar, ¿entendió? Pase suave ahí, que no se vaya a rayar las piernas Uy, no, ese es De una vez le digo, yo no me voy a ir a solear. Tenga la pala. Que vamos a trabajar. El trabajo mío aquí es cortar caña mientras la máquina no está. Buenos días, Maruja. Buenos días, mija. hija. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. ¿Y ella? ¿Es su hija? Sí, ella es mi hija. Ah, bueno. Entonces, que nos ayuda a que cortar la caña? Nosotros vamos allá, abrimos las compuertas. ¿Qué dice? Sí, hija, claro, porque es más difícil las compuertas, ¿no? Ah, bueno. Tenga, hija, tu herramienta de trabajo. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes enloquecieron o okay? qué? Yo no me iba a meter ese cañal. Haga silencio, Karen. Aquí vinimos, voy a trabajar, no a estar quejándonos. Aprenda a ganarse la vida. Hágale, pues. Karen, ¿usted qué está haciendo ahí? Pues mami, cortando la caña. Ay, Karen, por Dios. Karen, eso se corta es allá adentro, no acá afuera. Pero es que yo la estoy trayendo para acá para que me rinda más. Ay, Karen, por Dios, usted me va a enloquecer. Vea, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Váyase para la parte de abajo, me abre las compuertas. Pero se fija que el agua así pasa y me moje el cultivo, Karen, por favor, ¿sí? Yo me quedo acá. Ay, Dios mío, bendito, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Ah. Mire, Maruja, vea, su hija, ganándose la vida el sol. Ahí ya va a aprender que nada es regalado, yo. Si después de eso, su hija no valora las cosas, tiene que buscar ayuda psicológica. Gracias. Mariana, preguntita, llama de madrugá el lunes? Ay, no, mami. Este trabajo es muy duro. Déjeme en la casa, ¿sí? Yo le ayudo con todo lo de la casa. No, patrón, la niña no viene el lunes. Yo vengo a trabajar. Ella se va a quedar juiciosa en la casa Ah, bueno muchachos, nos vemos el lunes, yo bueno jefe, bueno, jefe, gracias Gracias, don Diego, mañana vuelvo Ay, mami, ¿usted por qué se demoró tanto? Ay, pues no ve que estaba consiguiéndole la plata para comprar el teléfono que usted tanto quiere No, mami, yo no necesito eso Y no, pues que quiere un teléfono de alta gama No, mamá, eso era antes Vea de ahora en adelante, todo lo que usted a mí me dé es sagrado para mí, ¿o yo? Ay, mía, usted quién la entiende? Mira, mi amor, aquí está tu desayuno. Te voy a arroz con huevo porque no hay más. Tranquila, mami, yo como lo que sea. De igual manera, la comida está muy cara como para botar. En esta vida, nada será fácil y mucho menos regalado. Y para vivir de lujos y de cuantiosas vanidades, tendrás que aprender a ganarte tus cosas, trabajando, sudando y luchando. Valora la comida que te prepara tu mamá, porque algunos no tienen comida y otros no tienen mamá. Soy DJ Broly, y si este video te gustó, compártelo. Y no olvides comentar.